Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. lo Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Ya está. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Saludos a todos, eh, es un gusto estar con ustedes en esta noche de lunes, ¿hoy es lunes? No, <risas> okay. hoy es miércoles, vamos. miércoles, ok, bienvenidos todos en esta noche de miércoles, cuando son las 11.19 de la noche, hora de la Ciudad de México, un abrazo para toda la gente que nos visita y nos ve desde Tepozcali, de los eh, Tanates, también un abrazo a toda la gente que nos ve desde eh, este Chiconcuac, también un abrazo a toda la gente que nos ve desde Sao Mauritania, San Mauritania también nos están viendo desde allá, me llegaron mensajes también de San Fermín, Chicoahualco, un abrazo a San Fermín, Chicoahualco estamos llegando a todas las regiones del mundo, también a el Paso de Atlop, también nos mensajeron desde el Paso de Atlop, le mandamos un abrazo a toda la gente de allá y desde Girona, desde donde Paso se encontró el gnomo de Girona, allá también nos ven en Girona, España, un abrazote a toda la gente que se ha conectado en esta transmisión en vivo y en directo que es el Pocas Oxlack, bienvenidos a todos porque hoy tenemos un tema muy interesante, un sí. tema de monstruos, un tema de críptidos, un tema de leyendas, de historias que va dirigido hacia nuestros amigos que viven en el lado opuesto de, de la tierra, exactamente allá en Argentina, allá sí. en Tierra de Fuego se le llama, uh -huh. allá donde están los Patagones, hasta allá vamos a irnos, vamos a hacer un viaje sí. en la imaginación y llegaremos hasta la Patagonia y descubriremos los monstruos que existen ahí, para eso está nuestra compañera amiga Zóloga, investigadora de temas de misterio, también criptozoóloga. Ella hizo una especialización en Argentina sobre gliptodontes y también en Estados Unidos sobre eh, mastodontes y el mastodonte americano y el gonfoterio también. Pero ella está en busca de lucumar. Lucumar, una criatura que se encuentra entre los límites de Argentina y Paraguay. Ella es la eh, cazadora, criptozoóloga, especialista, sí. investigadora. Andrea Ocampo. Buenas noches, Andrea Ocampo. Saludos a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí, como todos los días. Y um, sí, eh, vamos a hablar de un tema muy interesante. Y quiero mandar saludos antes de comenzar. A Edison, gracias por tu saludo. A Rebeca, Agost, a Ghost, a, a Mars. Buenas noches, dice, a todos. Eh... ¿A quién más? Dice Saracay que que está en Argentina, que son las 2.30. Ah, bueno, muy bien que nos vea porque vamos a hablar de unos animalitos muy interesantes de allá. Exactamente. ¿Se puede decir que ¿Leyendas o, eh, o críptidos? Críptidos, leyendas, monstruos. Vamos a hablar de, de un libro en específico, ¿no tienes? Sí, no, lo traje, eh, Debo de informarles que el día de ayer no hubo transmisión porque... Eh, tengo la fortuna de que me llamaron para grabar con History Channel para la tercera temporada de Lo Inexplicable. Así que la Legión Oxlack vamos a estar ahí en, representando a nuestro, nuestra comunidad en la tercera temporada de Lo Inexplicable. Así que fui a grabar con History Channel el día de ayer uh -huh. y por eso no hubo transmisión. Pero el día de hoy ya estamos aquí y estoy muy contento y por eso hoy vamos a y llovió tener... Llovió como nunca. Uy, sí, sí, es cierto, ha lloviendo. Nunca había visto aquí. las veces que he venido como ha llovido, uff, llovió fuerte. fuertísimo. Hola, Carla. Le mando un abrazo a mi gran amigo eh, Jorge Luis Zuckdorf, que es quien eh, hace la producción del programa El Inexplicable. Y bueno, Jorge Luis me trajo... Y es este de Argentina. Libro me trajo este libro desde Argentina. Este libro no se puede conseguir en otra parte del mundo. Yo cuando lo vi por casualidad me emocioné, me enamoré de este libro y tengo la fortuna de que Jorge Luis cuando viene aquí a México, pues le puedo pedir algunas cosas. Es la segunda vez que me traen libros y en esta los monstruos de la Patagonia. Esto me emocionó muy mucho. Muy bueno ese libro, muy bueno. Porque claro, habla de una región y no... Eh, ...hay en ninguna otra parte del mundo. Así que un abrazo a toda la gente de Argentina. Sí. Vamos a empezar esa transmisión. Vamos a comenzar. Y me gustaría preguntarte sobre... ...¿por qué se llama la Patagonia? ¿Tienes ese dato? ¿Por qué se llama la Patagonia? Eh, pues según Hernando... ¿Hernando? De Magallanes. ¿Sí? este Hernando... Fernando de Magallanes, ¿no? Fernando. Hernando. No, no es Fernando de Magallanes. Es Fernando... ¿Ah? Uh, Fernando de Magallanes. Bueno, eh, según descubrió la Patagonia en 1520, exacto, en 1520, y lo llamó así como Tierra de Gigantes, ¿fue? ¿Tierra de Gigantes? Patagones, los Patagones. Los Patagones, como Tierra de Gigantes, ahí puedes seguir, ¿no? Exactamente, <ríe> eh, ¿por qué? Hay leyendas, hay historias sobre estos primeros exploradores en, en América que pasaron por ese, ese sitio, la Patagonia, porque buscaban la ruta marítima para llegar a la otra costa de América. Recordemos que los viajes de España, eh, venían, los de Europa, llegaban, a, por ejemplo, a Veracruz, llegaban a Cuba, llegaban a... Um, en lo que es Virginia, en Estados Unidos, y llegaban a lo que es eh, parte de, de, de Brasil, hasta allá, pero querían llegar a la otra costa, entonces eh, algunos se tomaron pues, eh, los viajes para darle la vuelta al continente americano y llegar a las otras costas, a las costas del Pacífico, entonces eh, en la travesía tenían que bajar todo el continente y dar la vuelta, vuelta en lo que es la Patagonia, lo que es al final Argentina, dar vuelta a la Patagonia y así volver a subir hasta las costas de, de Perú, hasta las costas colombianas, hasta las costas de, de Centroamérica, de México, etcétera. Así que en esos primeros viajes se mencionaba que en la Patagonia o bueno, en esa región del mundo había nativos que medían más o menos eh, dos metros y medio, había hombres muy altos, hombres gigantes, por lo que ellos llamaban, y les llamaban patagones, que patagones. hacían referencia a los pies grandes, patagones significa pies grandes. Sí. Pero yo tenía una duda, la, que, la pregunta que te hice, ¿cierto? Que si este señor Magallanes descubrió la Patagonia en 1520 eh, hay otro que se llama eh, Américo Vespucio y que dice que también descubrió la Patagonia en 1501. Eso está raro. Entonces, eh, sí. O sea, ¿por qué? qué? ¿Por qué pasó ahí? No, eso es lo que te voy a preguntar porque estábamos discutiendo hace rato sobre el descubridor de la Patagonia, y pues yo tenía entendido que Magallanes, al hacer esos primeros viajes, uh -huh. dándole la vuelta a América, es que conoció la Patagonia, y sus registros sobre esa tierra, pues eran los que se conocían, pero Andrea me dice que antes de él, uh -huh. eh, Américo Vespucio ya había conocido la Patagonia, entonces esa historia no me la sé, si hay aquí argentinos, si hay chilenos, sí. que nos cuenten ah. bien la historia, porque... Pues nosotros estamos más arriba, entonces no sabemos bien la historia de qué sucedió por allá. Pregúntale a Alexa. ¿Cuál fue eso? A ¿Según ver. me espuso, llegó antes? Vamos a preguntarle a Alexa. volumen 7? Alexa, volumen 7. Alexa, ¿quién descubrió la Patagonia? traducida de roguires.com. El primer europeo en descubrir la zona fue Fernando de Magallanes, un navegante portugués que navegó por el estrecho que ahora lleva su nombre. Magallanes, exactamente. ¿Es Vespucio, ¿dónde queda? Espero pues ¿qué sea. Alexa, ¿qué hizo Américo Vespucio? Américo Vespucio fue un comerciante, explorador y cosmógrafo florentino que participó en al menos dos viajes de exploración al Nuevo Mundo, continente que hoy en día se llama América en su honor. A Nació ver. en Florencia el 9 de marzo de 1454 y falleció en Sevilla, el 22 de febrero de 1512. A ver, gente eh, americanos, todos somos americanos, gente latinoamericanos, todos somos latinoamericanos, los que estamos en esta transmisión. Eh, ya escucharon, Magallanes descubrió la Patagonia, eh, Colón descubrió el nuevo mundo, entre comillas, no Hernán Cortés conquistó lo que era Mesoamérica y Américo Despucio pues, vino dos veces de visita y le pusieron el nombre de, pusieron el nombre América por, en su honor ¿Quién chingás era? ¿Y por qué? más vino dos veces así, a ver ¿Qué chingás hay ahí en el Nuevo Mundo? Y le terminaron poniendo el nombre al continente Exacto. ¿Por qué? Se debería de llamar Colombia, toda América se debería de llamar Colombia si no eh, sino, eh Hernia, er, er, er, er, de Hernán Cortés, ¿no? Hernia se debería llamar el continente, o ¿Sí? Magallanes se debería llamar el continente, pero no, se llama de un güey, Américo Vespucio, que vino dos veces a, a ver qué chingas había en el continente y ya, ¿cómo ven gente? Pero antes de Colombia iban los vikingos, bueno, Saracay. Sara, hoy no, eh, no estamos hablando de ese tema, pero vamos a hablar del tema de quién descubrió América después. Pues, exacto, porque por ejemplo uno pone en internet y aparece Américo Vespucio ha sido señalado como el descubridor de la Patagonia y de las Islas Malvinas en el viaje al servicio de Portugal. iniciado en Lisboa en mayo de 1501 dirigido por Gonzalo Coelho Ajá. Dice, eh, bueno antes de que, con esto que nos acabas de decir, dice, eh, yo, ¿Colombia se llama así por Colón? Sí, gente, es, eh, así se llama Colombia, Colón. la Gran Colombia. La Gran Colombia. Es por Colón, por Cristóbal Colón. Uh -huh. eh, de hecho, en Costa Rica desembarcó Colón también, porque en su moneda son los colones. Colones. En Costa Rica. Uh -huh. América después se descubrió América y se lo dieron a Colón, dice, este, dice Kiroshi. Ryu, ¿tú qué vas a saber, Kiyoshi Ryu? Tú eres japonés. ¿Qué vas a andar sabiendo tú? Tú sabes de Kame Kame Has, y Tatsuman Punkyaku y One Touch Punch, Pikachu. algo así, Pikachu. Háblanos cuando hablemos de esos temas. Ahorita de América, tú, Kiyoshi Ryu, no creo que sepas. A ver, en Tabasco hay un pueblito que tiene el nombre de un coronel, Andrés Sánchez Magañanes. Ahí Ajá. donde vivían mis abuelos, por parte de mi papá. Bueno, ese es otro Magallanes. Ese es otro Magallanes, ¿no? sí. Ese es otro Magallanes. Esta cataca dice el internauta. Uh -huh. <risa> Esta cataca. Bueno, eh, no sabemos bien ahí si los argentinos que están viendo la transmisión nos pueden llamar. Ese nuevo número, es el número de WhatsApp. Nuevo número. Si alguien quiere estrenarlo haciendo una llamada de teléfono, bueno, por WhatsApp, perdón. Puede llamarnos por WhatsApp y este, le estaremos contestando. Es el nuevo teléfono que tenemos en Relatos Oscuros. Ya saben qué sucedió con el otro. Así que, pues, vamos a empezar. Sí. Dice, las colonias son por Colón, dice Enrique Díaz. Las colonias. Las eh, Puede ser que sí. Pues sí. La, las colonias Quizás. británicas, las colonias francesas, las uh -huh. colonias españolas, eh, sí, sí, en, en Norteamérica, bueno, en lo que es México, Estados Unidos, eh, se hablaba de los colonos. Los colonos son los que llegaban en grupos de diferentes países, irlandeses, franceses, franceses. Eh, ingleses, entonces puede ser que sí, ¿eh? No, sí. la verdad, no me había puesto a pensar. Sí, puede ser. Puede ser por, por Colombia. Walter White nos mandó 1900 pesos colombianos. Son pesos colombianos, oh, ¿verdad? Sí. Gracias, Walter White. Mira, es colombiano y se llama Walter White. No, pero no es su nombre real. ¿O sí? Ahí en Colombia <risa> no tienen esos nombres, Walter White. Walter sí, pero White no. ¿No? Walter sí. Pues, ya. me debe ser su seudónimo. ¿sí? Ok, bueno. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera historia, la, una primera criatura. Estamos hablando del nombre de los de Patagonia y después vamos a hablar de los patagones. Pero sí. vamos a empezar con uno de los monstruos. Vámonos, Recio. Tengo, tengo uno muy bonito que me gusta mucho. Ajá. Ahí te lo mando. Te mando la foto para que la muestres. Uh, uh -huh y se llama, a ver, es que tengo esto al revés, uh -huh. eh, no te preocupes, a ver, a ver, a ver, a ver, dónde está, se llama, ah, no manches, está bueno ese, sí, ese me, gusta. me gusta mucho, es bien bonito, sí, y me han dado ganas como de hacerlo en, en esa masita, para hacerlo, ah, sí, Sí. Ah, pues ¿Podemos sí. hacerlo sí. sí? de hecho. Me gusta. Yo tengo esas como plumas que tiene alrededor. Son tengo? plumas, son plumas. Son plumas, y ¿no? tiene unas patas, y sí, es como una mitad serpiente, porque uh -huh. su cola dicen que es larga, uh -huh. y tiene plumas. Dice, se llama el monstruo del volcán Yaima, o Bien. Yaima, no sé cómo se diga, para que me corrijan, Yaima o Yaima. El monstruo del volcán Yaima. Sí. Este, esta criatura está bastante rara, no, me de todo el tiempo que he visto monstruos que he conocido de animales criptozoológicos y demás, lo había visto quizá una vez, pero no sabía ¿De dónde, de dónde era. Yo también lo había visto y creo que tú lo tienes por ahí también en un libro de monstruos, algo así, lo vi y tampoco supe dónde era porque cuando yo lo fui a buscar en Google no aparece. Uh -huh. Su imagen aparece ese, eh, así, como el, tomé la foto. Pero no está, o sea, no dice la historia, no dice nada. Y cuando abrí este libro, me di cuenta que su imagen estaba ahí y la historia. Y se oh. llama el monstruo del volcán. Y yo dije, oh, entonces ya sabemos de dónde es. Sí, vemos que es una criatura con plumas, como si fuera un tipo penacho. Sí. Tiene un rostro humano. Eso me parece que hace referencia a los nativos de esa región. Sí. Tiene un, eh, bueno, nada más lo estoy describiendo. Lo describo y ahorita nos cuentas. Bueno, listo. Para, es que lo describo para la gente que nos está escuchando en Spotify y que no puede ver las imágenes. Así. Por eso los describo. Eh, tiene un cuerpo como si fuera una serpiente, pero con patas como si fuera una gallina, como si fuera un ave. Sí. Entonces esto a mí parece más un animal mitológico, algo así como lo es la... Hay un animal que, que es muy idéntico a esto. ¿Cómo se llama? Aquí tengo este. ¿Cómo se llama este? Eh, Esta. Esta. Ay, ah, bueno. Ay, se parece. Sí, sí. Este, es que es muy similar. Este es el basilisco. Exacto. El basilisco se lo voy a poner por acá, por acá. ¿no? Sí, mira, se parece, sí parece. Parece mucho un basilisco, ¿verdad? Sí. Solo que la diferencia es que el basilisco que yo tengo... Es un basilisco alemán, es un, eh, tiene alas, eh, uh -huh. aquí lo estamos viendo en pantalla, aquí, gente, este es el basilisco, un basilisco alemán. Eh, eh, se cayó. Me, me Entonces, el que estábamos viendo, parece un basilisco, pero de la Patagonia, sin alas. Sí. Vean, vean que, mira, sí se parece, ¿eh? Sí. Pero, mira. Podemos hacer uno así en físico. Porque no hay eh, animalitos así de este del, del volcán. Exacto, exacto, no hay un animalito de ese de volcán. Vamos a, a verlo nuevamente. Ahí está, cuéntanos si quieres. Dicen: El volcán de la Patagonia septentrional chilena es uno de los tres volcanes más activos de Sudamérica y ha entrado en erupción casi 50 veces desde 1640. Fue durante aquella. ...que de Ovalle describió una criatura que apareció en la ladera del volcán. Era una bestia fiera, llena de astas retorcidas, la cabeza dando espanto... ¿A qué? Astas retorcidas en la cabeza, dando espantosos bramidos y lamentables voces. Como se puede apreciar en el animal de Ovalle, porque también lo llaman el animal de Ovalle, carecía de miembros superiores y tenía patas de ave. Dice, ¿un dinosaurio quizás? una cola prensi e incluso parece estar cubierto de escamas o plumas. ¿Era un culebrón o quizá otra cosa? Así dice. Eh, ok, ¿hasta ahí llega el texto? Sí. Muy bien, vamos a, a platicar sobre esto porque... Eh, lo, se refieren a esta criatura no como un ser mitológico de la región, sino como una... Un animal que fue visto. Un animal que fue visto. En la ladera de ese volcán. Uh -huh. eh, ¿quién, ¿Quién lo ha visto? Eh, um, no sé. Por aquí se ve el padre de Ovalle. En, no sé, dice Ovalle. Ovalle. Hay que investigar que alguna expedición de un tal Ovalle en esa región para llegar al, a la historia completa de esa criatura que ha visto. Mira, mira lo que dice. El padre de Ovalle en su histórica relación registró un extraño incidente. Histórica relación creo que se refiere como a un libro. Sí, sí, sí. La relación de indias, por ejemplo, sí. que se refiere a lo que había en el lugar. Uh -huh. Y dice, eh, un extraño incidente. Apareció en forma de un fiero y espantoso dragón, enroscada la cola y echando fuego por la boca. Su cola enrollada evoca la del culebrón y es también muy semejante a la de un monstruo del volcán Yaim. Entonces, sí. Ok. Este monstruo es interesantísimo porque eh, menciona que tenía una, la cola enroscada. Uh -huh. Si nos ponemos a buscar un animal que tenga la cola enroscada, solamente podría ser o una serpiente o la cola enroscada como la vemos en la imagen uh -huh. podría ser un camaleón y pues un camaleón no, no. no, no está de ese tamaño y también ah, dices es, que escamas o plumas escamas o plumas, uh -huh. exacto es como, como un dinosaurio o sea porque, o porque sus patas también son como de una gallina exacta, porque eh, uh -huh. ahora las investigaciones sobre los dinosaurios han cambiado bastante y ya no los pintan, no los dibujan con escamas completamente, sino con plumas, como un plumaje que finalmente se fue convirtiendo en escamas, así que si esta descripción dice que una cola retorcida y con escamas y plumas, uh -huh. suena como a un dinosaurio, sí. imagínate que, que en ese tiempo, en ese lugar, el padre Ovalle dice, sí. pudo haber visto un dinosaurio, o una criatura que fue este, exterminada, que fue extinta, uh -huh. un reptil. Ahí lo único que no me cuadra es que dice que arrojaba fuego por arrojaba la boca. Arrojaba ¿no? fuego, sí, eso te venía a decir, ¿por qué? ¿Mm? Exactamente, eso es lo único raro con donde ya el relato salta, ¿no? Es uh -huh. como, o, o no sé por qué. Fíjate, todas las referencias sobre dragones en épocas medievales hablaban de que los dragones sacaban fuego por la boca. Sí. ¿Por qué no cree que en verdad hubo una criatura que... Es que para sacar fuego por la boca hemos encontrado animales que tienen luz en sus cuerpos, en el fondo del sí. mar, que tienen hasta un foquito, ¿no? Como esos sí, monstruos marinos. Como, sí. Otros que dan electricidad, o sea, esos son mutantes. Son, fíjense lo extraño que son esas criaturas que tienen, bueno, tienen luz. Uh -huh. U otros que tienen electricidad. Exacto. Pero pensar que alguien pueda sacar fuego por la boca, ¿qué se necesitaría para sacar fuego por la boca? No, es extraño, ¿no? Eh, yo conozco a los que se paran en, las, en los semáforos, que se toman como... Dice el Tinder, no sé qué se tomarán y después los uh -huh. traga fuegos, tan... ¿no? Sí. Pero. Hay insectos que tiran como lumbre también, dice David. ¿En serio? Bueno, hablando de esas cosas raras, fíjense que hay. Que existe un único pájaro. ¿Qué pasó? Hay un único. Hay un único pájaro. ¿Qué eh, pasó? Que. Que es venenoso. ¿Sabían ustedes eso? Sí. Hay un pájaro que es venenoso, es el único, el único pájaro, la única ave. No estoy alboreando. No estoy alboreando. <risa> es la única ave en el mundo que es venenoso. ¿En serio? Es, es venenoso. ¿Cómo se llama? Ese pájaro, uy, ¿cómo se llama? Apenas lo aprendí, es, es nuevo, eh, que yo sepa la historia. La historia ya es, ya es antigua, pero este pájaro eh, se encuentra en, en, en las islas... en las islas a las que yo quiero, en Indonesia, en Indonesia. Mm. Ahí se encuentra ese pájaro que es venenoso. O sea, ¿y por qué es venenoso? ¿O sea, escupe algo o uno si lo toca uno? Sí, si, vener, lo ¿Sí? si lo tocas. Si lo tocas, este te da toxicidad, es tóxico oh, y, puedes, y puedes morir por tocar al, al oh, pájaro. Mía. Es venenoso, o sea. Y tenía plumas y todo. Sí, no es, es un pájaro, mm. pero eh, deberíamos de buscar ahí y, y contarles la historia completa de ese pájaro tan extraño, pero sí, ese pájaro, eh, si lo tocas, te envenena. Y no, no es el pájaro escupido, gente. no es, no estoy bromeando, hoy no estoy bromeando. Hoy, hoy estoy bien entrado en el tema, no ando haciendo chascarrillos, este, pero bueno, ustedes pueden decir lo que quieran. Eh, y, y, y bueno, me extraña, ¿no? Entonces es venenoso, hay otros animales que sueltan electricidad, sí. otros que prenden luz. ¿Por qué no habría uno que saque fuego? Si no existe, obviamente que no, porque no hemos visto. Debió existir, ¿por qué no? Dice, eh, dice, hay un caracol que vive en la lava igual. ¡Oh! Yo no sé. ¿En serio? Yo he sabido que hay microorganismos que están en la lava, que viven en temperaturas increíbles. Pero un caracol, no, no he escuchado eso, ¿eh? No, yo tampoco. Toca buscarlo dice, buscarlo, dice Isaac. Es bueno buscar esas cosas para aprender. Isaac Alejandro dice... Isaac Alejandro, Ox, habla del pájaro que le gusta quemar mazorcas. Es el pájaro que mamáis, Isaac. El pájaro que mamáis. Dios mío. Eh, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Aquí lo debo acomodar. A ver, vamos a ver. Hola, hola, hola. No cuelgues, no cuelgues. Aquí tenemos... Aquí tenemos aquí algo, micrófono. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Uy. Es que yo le tenía que acomodar aquí en la... Si llaman, no cuelguen para acomodar el... ¿Cierto? Sí. El audio. Exacto. Aquí tengo que acomodar el audio. Entonces, si vuelven a llamar, por favor... Sigan diciendo hola, hola, hasta que suene, porque estaba acomodando ahí las, las cosas en, la, en el programa para que pudiera salir el audio. Muy bueno. Entonces, saca Alejandro, dice que el pájaro que mamáis... No, no es el pájaro que mamáis. <risa> no. Es el pájaro con suelas de una, dice, guerra, guerra, no. Bueno, este monstruo, esta criatura, qué impresionante historia. Y no hay otra igual. Yo no me he encontrado con otra historia igual. Sí. Que hable sobre una criatura que viva en un volcán y que tenga. Que bote fuego. Que bote fuego, que parezca un dragón. Que parezca un dragón. Que parezca un basilisco, que parezca un dragón. O un, o un dinosaurio. Sí, ¿O como un dragón, sí. Sí. Duelo panic nos mandó 25 pesotes. Dice: está bien el pájaro que le gusta quemar Marías. Ah, también Duolo Panic, el pájaro este, que mamarías, ese también es un pájaro peligroso, el, pájaro, allá. el pájaro que mamarías, es el que nos dice Duolo Panic. gracias por recordarme el pájaro que mamarías, y uh -huh. también está el pájaro mago, el pájaro mago también es de los más, más conocidos de la criptozoología. ¿El pájaro qué? El pájaro mago, no me preguntes por qué, tú no, por favor. <risa> Ya si la gente quiere, quiere preguntarme por qué es el pájaro mago, pues ya le contesto. Pero tú no, por favor. Bueno. Eh, vamos a ver, dice la internauta, ¿cómo? Eh, vamos a ver si nos vuelven a llamar, porque Pues era importante sí. que nos llamara, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo acomodar esto. No, hasta que nos llame. ¿Tú quieres llamar y acomodo el cosito? Sí. A ver, llámanos y acomodamos el cosito. A ver. Mira, ya te preguntaron, ¿por qué es el pájaro mago? <risas> ¿El pájaro mago? Porque es el que encanta. Es el que te encanta. <risas> es el que te encanta. Aquí ya nos llamaron. Mira. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. El pájaro cíclope. <risas> hola, hola, hola. <risas> hola. Ahí, ¿bueno? ¿Hola? Ahí ya te escucho, ya te escucho. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Isis, hola, buenas noches. Isis, saludos, Isis, no, habías llamado como en mil años, ¿por qué, Isis? Casi no me gusta hablar, me da penita. Que no te pena? Nadie te ve, nadie te está viendo. Sí. Tú, tranquila, tú platica como si hablaras con tu amiga, con tu novio, con tus este, conocidos, tú tranquila, sí. cuéntame. Uh -huh. Ah, bueno, yo te va a comentar de un monstruo que escuché hace no mucho tiempo, que existe en un lago en Argentina que se parece mucho al monstruo del lago Ness. Ah, claro, sí. sí. El abuelito. El abuelito, sí, porque él habita en el lago Nahuel Huapi. Ajá. ¿Dónde escuchaste la historia del abuelito? No recuerdo, tengo mucho que lo vi en mi Facebook, creo. Ah, pero tú no eres de Argentina. No, no soy ¿Tú eres de Argentina. ya habíamos aclarado eso la vez pasada Ajá, ¿Ah, ¿también? <risa> Tú eres de México, de Puebla Ah, vale, exacto ¿En serio? ¿De Puebla? Sí Atiné, atiné, atiné, ¿Sí? yo tengo poderes ¿Por qué? ¿Por la cintura. No, la cintura? no, atiné nada más oh. <risa> Ok ¿Te acordaste? No? no, no, no me acuerdo, ¿hace cuándo llamaste? No, de cuando nos vimos acá en Puebla. Ah, nos vimos en Puebla. O sea, Andrea también iba. Sí. Ah, okay, okay, okay. Eh, que nos vimos, sí, sí que ibas con tu novio. Exacto. Ah, mira. Ahora sí, me acuerdo, sí. Oh, ya, no. ya, ya. se veo Andrea. No, no para nada. Estaba, no para nada. Antes estaba pensando quién, quién, quién. Y ya me acordé, sí, ya me acordé, ya me acordé. Saluditos, sí, sí es bonito que llames. Ay, gracias, Iván, sí, bueno, un placer saludarlos. Bueno, un saludo, te quería comentar de ese momento porque yo nunca me lo acuerdo. Oye, y, y, te acuerdas porque te gustan estos temas y de pronto lo viste en un video o en una historia? En un, un como en un blog de Facebook. Okay. ¿Y qué pensaste? No, no, no, no, no, no. ¿Qué pensaste cuando leíste la historia del nabuelito? Que es muy curioso que se parezca también al del lago Ness. Sí, uh -huh. sí es muy curioso que se parezca mucho al del lago Ness, exacto. Solo que creo que son distintos tamaños, porque bueno, yo siento que el del lago Ness es más grande y este es más pequeño. Si tú eh, pudieras ir a un lago para buscar al monstruo, ¿irías al del lago Ness o al abuelito? Ay, al abuelito, está más cerca y está más chiquito. <risa> Muy bien, bueno. Sí. Eh, te agradecemos que nos hayas eh, recordado ese monstruo, precisamente de la Patagonia sí. también. Sí. Bueno, un saludo. Saludos. Bye. bye Mira, aquí dice Stargate 2022. Escuché de Alejandro Fantino en la tele, en su programa Animales Salvajes, que tuvo un encuentro con el abuelito. Cerca de una cabaña cuando salió de pesca y que le habló mm. el Nahuelito. ¿Tú traes la historia del abuelito o quieres que la platique? Eh, sí, cuéntala porque esa sí no la alcancé a. Ah, bueno, el, el monstruo más conocido de Argentina es, o el más simbólico, sería el Nahuelito. Toma su nombre. ¿Hay dibujo de ese animalito? Sí, sí, te he dicho. A ver, espérate, espérate, lo Nabuelito. Sigue contando. Eh, su nombre se toma del, del lago donde habita, que es el lago Nahuel Opi. Op, Op, Nahuel Opi. Ah, el tigre patagónico. Eso no me lo sé. Entonces, este monstruo se dice que puede ser un plesiosaurio. Igualmente, no, el abuelito no. Tu abuelito Gerardo Guzmán no. El Nahuelito. Nahuel Opi. Nahuel Opi, el... Wapi, ah. Nahuel Wapi, Nahuel Wapi, el lago, Nahuelito, el, el monstruo, entonces se cree que puede ser un, una especie de preciosaurio como el monstruo del lago Ness, Nahuel Wapi, Nahuel Wapi, dice Saracay, Saracay que es argentina, ya me corrigió, Nahuel Wapi, eh, también en Argentina está el monstruo, el pombero, y dice si existe es real hay video, dice Chicano Murguía, ahorita vamos a ir con el pombero, dice Leonardo, de la Patagonia, el pomberito, el Obisón, la luz mala, el al almula, el pitufo Enrique, este, pues pues, pues llámenos, llámenos sí, y nos sí. cuentan esas historias. sí. Casi no donan sí, estritas cuando lo hacen, siente bonito, qué amables, sí, gracias. Sí, lo tengo, sí lo tengo, pero lo tenía yo guardado como el el, abuelito. el tigre, ¿no? El tigre, mira que aquí en el libro, en el libro. No, no mamon. Sí, este... Nahuel, mira. Mira, mm. mira, Nahuel, el tigre patagónico. Pero ese es Nahuel y el otro es Nahuelito. ¿Ah, es Nahuelito? Sí, mm. porque es el lago no Nahuel, guapi. Ah, bueno. Y el monstruo es el Nahuelito. Ah, bueno. Entonces ahorita hablo de Nahuel. Dice, qué interesante el Nahuelito. No lo había escuchado la existencia, un gusto desbloqueado para mí. Uh -huh. Sí, exacto. El monstruo es Nahuelito y es igual al monstruo Lagones. Uh -huh. Sí, nos puedes mandar una imagen para que lo podamos ver, porfa. Para que a se ver. nos muestre en pantalla aquí sí. a la gente. Sí. Y a la gente de, de Spotify que nos escucha, pues el monstruo, imagínenselo como un plesiosaurio. Si no tienen idea cómo es un plesiosaurio, es como un brontosaurio con aletas, si no saben qué es un brontosaurio con aletas, es como un uno de los que en Jurassic Park lo dejan en la isla y se quema y chilla. bueno ese es un brachiosaurio, pero ya que no conoces brontosaurio, puedes imaginártelo uno así, como el que se quemó en la isla que al final sale y se quedó entre el fuego y que todos lloramos en esa escena, en la última de Jurassic Park, bueno, así uno de cuello largo, pero con aletas y gordito. Ese es como el monstruo del lagonés. Eh, pues aquí hay fotos, pero ah. sé que son como... Como un lámpara de Pokémon, sí. Ah, sí más para más. más, para la... Sí, sí, sí, sí, sí, Para la gente que es más moderna, que es de esta generación, es un Lampras de Pokémon. Tal cual. Ese Lampras, es el abuelito. Ahí tengo la foto. Listo. A ver, vamos a ver la fotografía del abuelito. Aquí en pantalla, que nos lo mandó Andrea, y ahí está. ¿Quién lloró? Dice Jimmy Huarcaya. Todos lloramos cuando el Brachiosaurio se quedó en la isla y se quemó. Y ese es el nahuelito. Así, esta es una representación de ese monstruo en Argentina. Se parece, sí, bastante al, al monstruo de Lagones. Sí, ese Ghost in the World. Qué curioso, estuve viendo el Jurassic World hoy. Fíjate, las coincidencias existen, las coincidencias, luego, luego vamos a hablar de un tema de coincidencias, ¿no? Uh -huh, sí. Ese estaría padre. Sí. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente historia que nos estábamos hablando, ya pasamos, el monstruo este que parecía un dragón, ¿tiene nombre? No, ya no supe si el tenía monstruo, nombre. El monstruo, pues está en el libro como el monstruo del volcán Jaima. El monstruo del volcán, volcán Jaima. Sí, me, me gusta. Sí, yo voy a tener que hacer un video sobre esta criatura porque me encantó. Es de los más raros y de lo poco que hay, ¿no? Hay escrito muy poquito sobre esta sí, criatura, muy ¿no? Poquito, sí. Y sí. el siguiente fue el monstruo Nabuelito, que tenía que ser porque es el más conocido de Argentina. El Nabuelito en la Patagonia también. Sí, tengo otro. A ver. Se llama el monstruo, el monstruo. Monstruo patagónico El engasen Sí, sí, ya sí se llama uh, uh -huh. así, El mm, Ahí los argentinos nos dirán si se dice así. Sí, si, si se dirá así, El engasen El engasen, El monstruo El engasen En 1866, un estanciero de origen suizo, Jorge Claras, Partió de un viaje de exploración del interior de los territorios del Río Negro y Chubut. En su diario de viaje, retrató a los nativos su idioma y costumbres. También se refirió a la cueva del Elengasen, cerca de la segunda angostura del Río Negro, vecina de la actual localidad de Guardia Mitre, en la provincia de Río Negro, Argentina. Esta cueva estuvo habitada por una criatura extraña, una criatura extraña. El Elengasen, que claras Claras describió así, un animal parecido al hombre que tiene figura humana, pero que es muy grande, tiene manos grandes, huesos, o sea, sus piernas largas, camina como el hombre y está cubierto como, el, como de pelo, con una enorme caparazón dura que es de piedra, pero el resto del cuerpo es blando, antes existían estos seres, pero ahora se han extinguido, eran inofensivos y no atacaban jamás más cuando uno se acercaba a ellos sobre todo al atardecer arrojaban piedras estos seres extraños habitaban cuevas a ver si yo traje, tengo la foto sí, ahora ver si tienes una imagen porque así como me lo contaste no lo entendí pero nada, así como me lo contaste me pareció como un con cuerpo como humano pero con un caparazón con un caparazón sí. eh, de pronto depende de la imagen que nos vayas a mostrar pero a mí se me afiguró como un hombre gliptodonte. Para la gente que no conoce qué es un gliptodonte, que nos está escuchando en Spotify o los que nos están viendo, un gliptodonte es como un armadillo gigante, un armadillo prehistórico. Sí. Solo que el armadillo es como larguito y el gliptodonte era completamente como un, una esfera, un huevo gigante. Estaba impresionante esa criatura y eh, en Argentina se han encontrado muchos... Restos de cliptodontes, sus caparazones son increíbles. Y precisamente se han encontrado cerca de lo que actualmente son ríos y se han encontrado también en grupos. Es decir, grupos de cliptodontes se, se quedaron juntos y sus caparazones gigantes Mira, quedaron ahí. Así me una, sonó. Como una tortuga ninja, ¿sí? Más o menos se parece. Ninja. Mira, ahí está la imagen. es pues sí, cierto, como sí. una tortuga ninja. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí en el libro está esa explicación así. No, a ver, no. Esto es, es eh, un, un pariente del anquilosaurio. Porque yo le puse el engasen y a esas imágenes así. Está mal. ¿Será? A ver, a ver déjame ver. Ponle el engasen y me muestras. Porque esto es, eh, sería más como un gliptodonte. Esto es como un anquilosaurio. A ver. Mm -hmm. Sí, esto es de, de, de anquilosaurio. Este mm -hmm. golpea con la cola. Ahora sí que se defiende con la cola. Es como algunas... Como algunas mujeres y mira que, en, que en, se defienden en un con un museo, la cola. Mira que en un museo allá en Argentina está este. ¿El engasen? Es como ese. Uh -huh. Pero no, fíjate. ¿Así le pusiste el engasen? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿El? ¿El engasen? ¿Así está escrito en el libro? Sí. El engasen eh, eh, leyenda, ponle. El engasen leyenda. Ese es un nodosaurio, dice Gabriel Freyer eh, Lipton es un armadillo mira, gigante. Mira, mira. Bueno, gente, yo no sé por qué, yo no sé por qué en, en internet, al poner el enlace la gente que es de Argentina, apóyenos, ¿no? Si conocen estas historias, sí. si conocen las descripciones de estos animales, de estos monstruos, por favor, nos sería muy útil que nos llamaran y nos contaran cómo son, porque... Yo me imaginé todo como un gliptodonte y este es como una especie de anquilosaurio. ¿Nos puedes leer la descripción otra vez para imaginarnos eh, Bueno, en ese libro está la que leí, pero busqué la leyenda del monstruo el engasen y ya salió así. A ver. O sea, pero en el libro dice diferente. Eh, a ver. Pues ya leo la del libro. y ¿Le? Bueno, te voy a leer esta y ya te vuelvo a leer la del libro. Okay. Dice en la, pata, en la Patagonia Dicen que el engasen se lleva a las mujeres y a los niños. De él escribió el perito Francisco Moreno, que recogió testimonios de antiguos habitantes tehuelches y mapuches. El engasen es una de las entidades más temibles del panteón tehuelche, especialmente del pueblo quena Según expresan los investigadores en esto hay coincidencia, se parece como un ente temible contrapuesto a los poderes celestiales, es el autor del viento de los cañadones y del arte parietal. Su gigantismo aparece acreditado por la adjudicación a un cuerpo de los huesos petrificados, por lo general aún envueltos en la carne. O sea, es una explicación toda extraña. Sí, no, aquí hay un, un problema. Pasa que tú escribiste el engasen normal y... Eh, la escritura del Engasen está escrito en Mapuche, yo creo. ¿Será? Sí, porque tiene diéresis la E. Eh, bueno, voy a ponerlo. Eso parece alemán, pero en realidad eso debe de ser como texto Mapuche o no sé, el Engasen, con esas diéresis en la E. Por eso quizá no salga. Y aquí mismo dice, es como un hombre, mira, los antiguos cronistas nos informaban que los habitantes indígenas registraban la existencia de un extraño animal peludo, feo y enorme, que tenía su morada en la cordillera sur 37 latitud. Después dice, es un animal parecido al hombre, que tiene figura humana, pero que es muy grande. Tiene manos grandes, huesos grandes, camina como el hombre y está cubierto como el peludo, una enorme ah, con una enorme caparazón dura que es de piedra. Pero el resto del cuerpo es blando. Antes existían estos seres, pero ahora se han extinguido. Eran inofensivos y no atacaban jamás. Más cuando uno se acercaba a ellos, sobre todo al atardecer arrojaban piedras. Estos seres extraños habitaban cuevas. Es como una tortuga ninja, ¿sí? Es como una tortuga. Es como una tortuga ninja. Mira, y le puse así, como está en el libro. Y no aparecen. Sí. Y sí, mira, monstruos de sí, la Patagonia, no. pero no aparece. Se me hace que ese video lo va a tener que hacer y tú vas a dibujar al lenguaje porque no hay sí, porque imágenes, no, no, es no como hay. una, como una tortuga exactamente, ninja, exactamente, exactamente como dijo, una tortuga ninja, sí, qué interesante, no, nunca había escuchado de eso del engase, pero es una tortuga ninja, pero peluda, es como sí. un yeti, o un sasquatch, o un bigfoot, con pelos, ajá, sí, pero con el caparazón de, de un gliptodonte, está, está uh -huh. padre, está padre la historia, y dice que habitaban las cuevas y que antes existían, es como si fuera un gliptodonte parado, exacto pero peludo exacto, ahora para la gente que nos está escuchando en Spotify y para la gente que también nos está viendo hay un armadillo peludo se me hace como si fuera la humanización de ese armadillo peludo, puedes poner armadillo peludo a ver. dice padre, que nos mandó 25 pesos hay un, hay un brasileño que se llama Mapinguari, algo así exactamente el Mapinguari es del Amazonas y armadillo peludo, oye y ¿sí si hay un armadillo peludo Sí. les voy a mostrar el Mapinguari que Andrea hizo, si alguien lo quiere para su colección de criptozoología está en venta y bueno es que yo ya tengo el mío y Andrea hizo otro. Así que si alguien lo quiere para su colección de criptozoología, ahí está el Mapinguari, que es de la selva amazónica, eh, brasileño, peruano. Pero estamos hablando hoy de la Patagonia. ¿Sí? ¿Nos mos puedes mostrar entonces ese armadillo sí, peludo? Sí. A ver. hoy Nunca he visto un armadillo peludo. Mira. ¡Uy! A ver, vamos a ver el a ver, armadillo. A descargar. Eh, ahí te lo envío ¿en cuánto dice Oliver? es muy eh, bonito 250 pesitos, súper económico 250 pesitos a la una 250 pesitos a las dos vamos a mostrar aquí al, a la criatura eh, mm, bueno sí, sí yo hablaba de otro pero... eso es lo más peludo que, que llega a encontrarse el animalito ya lo busqué pero es así okay, yo hablaba de otro pero este también podemos ver cómo cumple las características es peludo eh, tiene caparazón ahora imagínense lo parado imagínense lo bien parado <risa> no no no imagínense lo parado entonces así sería el monstruo sería un monstruo aterrador no vean esos pelos sí esas, ese caparazón y parado yo creo que sí les mete un susto o sea cualquier persona <risa> Les podría meter un susto esta criatura, el gasen, el gasen, Es idéntico al que estamos viendo, pero parado. Así que, ya saben, gente. Pero sus brazos son largos, ¿no? Y dice que las piernas largas. Sí, como una tortuga. Sí, sí como una to sí, como tortuga, una tortuga ninja. ninja peluda. Sí. Sí. Ay, sí si es feo, con pelos. Bueno, aquí <risa> en vivo se lo estamos mostrando. <risa> Nada más imagínenselo parado. Y ese sería el monstruo patagónico. Dice Sergio, yo quiero saber yo quiero saber cómo es, cómo es Splinter. Yo quiero saber cómo es un Durango Scorpius. El Durango Scorpius eh, lo bauticé junto con mis compañeros en el libro de criptozoología al alacrán de la leyenda de la celda allá en, en Durango. El Durango Scorpius está exhibido en un museo subterráneo en Durango. Eh, les voy a subir fotos para que lo vean, pero qué interesante que bajo la ciudad de Durango haya un museo subterráneo y en ese museo subterráneo está el Durango Scorpius, un, un alacrán, una representación de un alacrán de una leyenda en una prisión. Ese es el Durango Scorpius no lo van a encontrar en ningún otro lado, solamente en lo que tenga que ver con Oxlack, porque Pues yo ya me atreví a bautizar animales, ¿no? Ya me atreví, si ya estoy haciendo criptozoología mexicana, pues ya me atrevo a darles nombre yo, y así que Durango Scorpius es el nombre que le di a ese animal, a un alacrán gigante de Durango. Muy bien, ¿Cómo viste esta historia? Está buena, ¿no? Bueno, sí. El, el bueno, bueno, bueno, sí. Hay que hacer, hay que hacer el video de elegancia. ese no sí, lo va a tener Obama, claro, no, no va a haber. No, no mira, yo y yo estaba buscando y no. Me apareció, fue ese y pues sí me pareció como, como extraño. Ah, chica, dice, lo escuché en el canal de documentalista. ¿En serio ya? ¿En serio? Ah, bueno, yo creo que poco a poco, conforme vaya haciendo más criptozoología mexicana, pues se van a ir conociendo más estas criaturas. Sí, y... pero si está... Oye, ¿y el del... Eh, ese que echa fuego por la boca también, ¿no? Está interesante. Sí, es que por, el, por eso le pedí, o sea, cuando yo vi este libro, de verdad dije, lo debo de tener, no sé cómo le voy a hacer. Estaba en Mercado Libre, pero de Argentina. No había envíos internacionales. Sí. Entonces dije, claro, con, con mi amigo... Me voy eh, buscando, buscando... José Luis Zuckdorf. Jorge Luis Zucdor, y pues mira, me lo trajo sí. y está maravilloso, porque es un trabajo regional. Sí. Estos, estos monstruos, esta información, no la tiene ni Obama, solamente la tienen ahí en Argentina, en la Patagonia. Y cuando uno va a buscar, por ejemplo, libros así como de, de ovnis o cosas así raras, eh, siempre me aparece Mercado Libre Argentina con unos libros sí. increíbles. Entonces, los que están en Argentina sí aprovechen porque aparecen unos libros sí. impresionantes. Hay ¿verdad? muy buenos libros en Argentina uh -huh. y también muy buenos libros en Perú. Eh, gente que sea de Argentina, de Perú, valoren los libros que tienen sí. porque están revistas, muy padres. Y revistas, sí, revistas antiguas, antiguas de, de, <risas> como las que tú tienes, pero hay unas que me mostraste una vez, la Cuarta Dimensión, uh -huh. y están en Argentina, uff. sí que no eh, se consigue en ningún otro lado. A, a los argentinos les gusta mucho el tema de la ufología, uh -huh. y de los monstruos, uh -huh. así que Argentina tiene muy buenas historias, pero lamentablemente sus escritos, sus historias, no pasan ni por internet, eh, hay más gente como de, de México, más, más gente como de Colombia, de Perú, haciendo videos, bueno, ni de Perú, ¿eh? Haciendo videos sobre estas cosas... Y me, me parece que, bueno, la verdad es que mi ignorancia sea más grande y que no conozca a algún argentino que hable de estos temas. Pero seguro que si hay algún youtuber argentino que hable de misterios y demás, debe de tener estos temas. Sí. Porque en ningún otro lado los he visto. Por eso me encantan los libros, porque hay cosas que no se encuentran en internet, que no están con los youtubers, que no están en TikTok. Esa pues es nuestra... Nuestro objetivo, leer sí. para compartirles. Y más en esas revistas eh, antiguas de, por ejemplo, los 70 y toda esa que tú compras, ¿cómo es que se llama? Eh, la de, eh, de... ¿Duda? Las de duda. Uh -huh. eh, uy, hay unos temas supremamente desconocidos y uno va a buscar en internet y no hay nada, nada de eso. José Eduardo dice, habla de la mitología paraguaya del pombero hay muchísimos avistamientos para otro video, es un tema que te va a sorprender, claro que sí, para otro podcast, otra transmisión, sí. hacemos lo de la eh, mitología paraguaya, aunque hay muchas criaturas, y sí, sí, hay bastante de dónde, de dónde platicar. Hoy estamos con los monstruos de la Patagonia. Sí, eh, bueno, y eh, tengo otra, otro animalito y se llama, ¿dónde está? Así que ya saben, mándenme un WhatsApp, quien quiera este muñequito vendido, porque pues estamos eh, ahorrando para pagar la transmisión, <risa> ya se nos viene el segundo pago de la transmisión, así que por eso vendemos mientras, mientras nos va bien, vendemos, ya cuando nos vaya bien, regalamos, no pasa nada, pero ahora sí compréndanos. Eh, quien quiera el muñequito nos puede mandar un WhatsApp al número que está en pantalla y pues nosotros se lo podemos enviar, pero solamente a la gente que está dentro de México, dentro de México, no tenemos todavía, eh, porque se cobra mucho más caro de la pieza y por eso no, no, este, no es factible. A Estados Unidos o a otro país no podemos, pero en México sí. Mire, te mando un animalito. Que se parece un dientes de sable, pero, um, uh, uh, uh. pero bueno. Okay. Mm, yo investigué y pienso que es ese, que es más parecido. Dice, el jaguar o jaguarete. Jaguarete, jaguarete. Uh -huh. na o nahuel, ¿no? Dice aquí, el tigre patagónico. Uh -huh. okay. dice, es el mayor felino del hemisferio occidental y después del tigre y del león. El tercer mayor felino del mundo. Puede pesar hasta 95 kilos y su cuerpo medir 1.85 metros. Oh, gigante. La cola agrega unos 75 centímetros a su longitud. Su alzada es de 75 centímetros. Posee un pelambre moteada sobre una base amarillenta. Es un animal peligrosísimo y tiene una poderosa asociación con el agua, asemejándose a su pariente, el tigre asiático. Un gran gato que disfruta del agua. Su, su hábitat actual no se extiende más allá de las selvas húmedas tropicales del Centro y Sudamérica, hasta el norte argentino. Sin embargo... Contesta. Yaguareté. Ya nos corrigieron ahí, Catrina, eh, que es argentina. Yaguareté. Ah, bueno. Acento en la... E L. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo va? Sí, sí, buenas noches. Solo voy a pasar por mi marido, que está que quiere hablar con usted, ¿sí? A mí también me da sal, mucho bonchín, gusto. Sal, bañero. Sí. Da, me da oh, mucho, mucho gusto que nos hablen desde allá. Eh, cuéntame, pero trata de hablarnos en español para que los demás se entiendan. Yo sí parlo, este, <risa> portugués, pero los demás no, entonces no te van a entender. Y ahí es Lucky. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Flavio. Flavio. ¿De bien. Brasil? ¿Desde Brasil? ¿Desde qué parte de Brasil? Eh. Sur de Brasil, Rio Grande del Sur, Porto Alegre, próximo a Porto Alegre. Ah, de, de, Porto, de Porto Alegre, ok, conozco el equipo de fútbol. Sí, internacional y gremio. El gremio, el gremio de Porto Alegre, claro que sí. Muy bien, Flavio. Interna internacional también. Exacto, exacto. Se le ganó a Barcelona en 2006. En el 2006 o 16. No, 2006, campeón mundial. Ah, ya, el campeón de clubs. El mundial de Me clubs. ganó a Barcelona con Ronaldinho. Wow. ¿Quiere que fale portugués? No, no, no, no, no, fale portugués. Fale español. Un poquito, porque yo soy medio, medio eh, hijo de uruguayo, entonces por eso hablo poquito. Ah con, ah, con razón. Amigo, ¿qué nos quieres platicar? Estamos hablando sobre monstruos patagónicos. Bueno, eh, Patagonia es una cosa cerca de Argentina. Así, ah, así es. ¿Y visto, has visto aquella, aquella película, La Forma del Agua? Ah, exactamente, sí, sí, de, de Guillermo del Toro. Sí, acá en Brasil hay una, unas playas en las hay unas estatuas. Ajá. En, eh, que dicen que hay unos monstruos del agua medio similares a aquellos de, de la película, monstruo de la, de la forma del agua. Ah, como la criatura del pantano. Listo. Eh, acá hay muchas cosas. ¿Y cómo le llaman ahí? En, hay? ¿Cómo le llaman ahí en Brasil a esa criatura? Ah, no me recuerdo ahora porque me pasaron ahora el teléfono, entonces pero hay una estatua. Una estatua. que dice Dicen que. Estatua. Uh -huh. eh, estatua es una figura. Sí, sí, sí. Una sí. estatua de una criatura como esa de la criatura del pantano, de la laguna del, negra. Eso mismo, del, del pantano. Y esto mismo, el pantano del agua. ahí en Brasil hay una una figura, pero que en Brasil es muy grande. Muy grande, sí. Yo, yo, yo vivo acá en Rio Grande do Sul, eh, son 600, 700 kilómetros se pasa un país un, de, de fuera a fuera, todo el estado de 600, no sé 700, si en... 700 kilómetros para cruzar Brasil. O sea, no, no, 700, solo ¿sí? mi estado, solo tu estado. A una de acá, donde yo vivo, unos 3, cuatro mil se llega a São Paulo, algo así, después al norte del, del, del país. Okay, qué bueno que ves este programa. ¿Y cómo es que ves este programa? ¿Sí entiendes todo lo que decimos aquí? Sí. Claro, entiendo todo. Yo no puedo no hablar también que me entiendan un poco mal, pero yo entiendo mucho porque, como yo ya he dicho, eh, mi padre era, era uruguayo, entonces yo entiendo mucho. Bueno, ahora estoy medio, medio mamado, tomando más cervecita. Sí, entonces, sí estoy medio mamado. Eh, sí. Entiendo Entiendo todo todo que ustedes hablan, y, y cuando empecé a mirar canales como el tuyo y otros como Adros, Magnus fisto, otro sí. mexicano que hay tú, tú, tú, el de eh, Verémonos de la Matrix, así, ah, sí, sí, sí, los conozco. Empecé sí. a mejorar, a entender mejor cómo ustedes hablan, oh. cosas muy. ¿Cómo se diría? Engrasada, como eh, estabas hablando otro día, no manches. Y, ah. y otros canales, ellos dicen así, no manches, güey. Muy bien. Yo me gustaría que hablases así, no manches, güey. Estás aprendiendo muy bien. Me alegra que. Eso, te... se, armó, se armó el quilombo. Se armó un quilombo. Así como los argentinos. Se armó el quilombo, se armó la pelea. Exacto, exacto. Entonces, como bueno, de, de monstruos de, de, de la Patagonia, no sé mucho qué decir, pero eh, ahí está este monstruo de Brasil que es similar a aquel monstruo de la película, La Forma del Agua, o, no sé si es así que se habla en español, La Uy, Forma del Agua. Ojalá nos pudieras decir el nombre de esa criatura, porque ahorita solo recuerdo el Mapinguari, que es un monstruo peludo del Amazonas. Ah, está. Bueno, y, y te puedo... Que puedo mandar tipo en el WhatsApp, el nombre, cuando yo, yo lo encontré. Ok, ok. Perfectísimo. Sí, claro. porque eh, monstruo del mar. Eh, acá en Brasil hay muchas leyendas. Leyendas son cosas así que, que dicen que Ven. hay el monstruo del mar que le, eh, le embaraza a las chicas. Pero ese es el boto del mar, del río. Uy, embarace a las chicas un monstruo. Uy, qué bien. Sí, pero el, el boto, el boto es tipo una um, delfín. Oye, aquí dice, delfín. La, dice la gente que si puedes también mandar la foto del peludo. El peludo de Brasil. Del, ma, del Mapinari. Ah, pues, hay, hay tanta cosa acá en Brasil, la, la, ¿sabe? La, la, la mula sin cabeza. ¿La mula sin cabeza? Voy sin cabeza, perere, El yacitere, eh, Voy sí. tratar. Okay, este... mucho, ah. mucho folclore. Mucho folclore. Pero, Pero te Brazilian. voy a mandar cuando pueda la foto del, del, del bicho que parece el del, la forma del agua. Perfectísimo. ¿Tú conoces el caso Varginha, el donde eh, bajaron los extraterrestres y que también hay estatuas eh, de esos extraterrestres en Varginha? Martínia. Varginha. ¿En qué? ¿En Brasil? Sí, en Brasil. Caso Varginha. No, no, pero yo conozco acá, en, como yo vivía en Santana del Libramento, frontera Ajá. con Rivera. Ajá. A unos 100 kilómetros había la ciudad de Tacuarimbo. Que se dice que es un local donde bajaron discos voladores y hay okay. una hacienda, una hacienda en donde hay muchas marcas de discos voladores, alguna cosa de radioactividad. wow interesante, muy interesante. Un día si quieres nos llamas y nos cuentas historias de Brasil, ¿qué te parece? Sí, sí, me gustaría mucho. Perfectísimo. Cuando, es... cuando sea como el caso, otro día yo escribí sobre, uh, las, eh, sobre los médicos que hicieron cosas, cosas malas, cosas... Ah, ¿los, ¿cómo se llama? Eh, ...erradas y ¿Los? tal. ¿Los? Otro día que estaban hablando ah, rarísimo, de ¿sí? las anomalías de, de, de, de personas, como de los ciclopes, cosas mucho ¿Sí? interesante Me gustaría, eh, ¿sabes una cosa que en Brasil... Eh, son tres horas más de que ustedes están ahí tres horas más o sea que allá son las tres de la mañana sí es, es. por ahí yo sí. me quedé me, mira me empecé a conocer tu canal con el caso de la Devani ah sí con el caso de Devani sí sí okay. y acompañé mucho y, y intenté de continuar acompañando tu canal me gusta mucho muchas gracias Flavio qué bueno que te has quedado y que te han gustado los temas Claro que sí, son son temas muy lindos, como los de la luna, cosas que hiciste esos, esos días ahí. Sí, muy uh -huh. bien. Muy bien, Flavio. Pues... Que, que, que, que voy a despedirme y te, que pido a Dios que te siga eh, dando inspiraciones para nuevos asuntos. Muchísimas gracias, Flavio. Gracias y gracias por acompañarnos en las transmisiones, aunque es tan tarde allá en tu país. Sí, okay, meu brother. Muy bien, mi hermano. Saludos. ¿Nos puedes despedir en brasileiro? ¿no? Sí. Eh, tá mi amigo. Hasta una próxima, aí que a gente possa tener un um contato aí que que a gente consiga trocar una idea. Fiquen fique en paz aí Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué dijiste? <risos> <risos> Hay que traducirles. <risos> Que, que, otro, que una otra oportunidad nos podamos hablar eh, de nuevo y que queden en la paz. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Flavio. Te mandamos un abrazote hasta, este ¿cómo se llama? Gremio. Este otro día. De Porto Alegre, ¿verdad? Sí, cerca de Porto Alegre. Yo vivo en una ciudad llamada Salio Polo. Son 32 kilómetros de, de Porto Alegre. Muy bien. Un abrazote, Flavio. Cerquita. Bye. Chao, querido. Bye. Chao, querido Andrea. Bye. Un abrazo. Un abrazo. Ahora, chao. chao. Ahora podemos cantar la de Brasil. Adiós, niño. Adiós, niño. Amiguillo. Los brasileiros sí son amiguinos, aunque aunque no hablemos el mismo idioma, son bien, bien queridos acá en México. Por el fútbol, queremos mucho a los brasileiros. Sí. SH nos mandó 10 dólares, saludos Andrea, saludos Oxlack. esto es para la SIM card, ya cuánto falta para tu cumple mm -hmm. según yo tres días, oye ya está. estamos hoy ya 16, manden para yo comprar el pastelito, que es el viernes ¿no? el viernes <risa> yes, es mi sí, cumpleaños 15, ah sí el viernes es mi, mi cumpleaños sí, sí les voy a decir mi edad mi verdadera edad, 43 años voy a cumplir 43 años de edad entonces, pues, ya, porque siempre me preguntan, ¿eh, hey, cuántos años tienes? Y yo digo, no, pues, este, 30, ay, no es cierto, ok, tengo 45, ay, no es cierto, ok, tengo 28, ¿eh? Entonces, ya, 43 años, si eso los hace sentir mal, si eso les da tristeza, si eso, pues ya, tengo que aceptar mi edad, porque, pues, por fuera me veré muy guapo, muy atlético, lleno de vida, de alegría, <risa> fantástico, pero pues por dentro ya las, me duele todo, me duele todo, así que, este, ya estás viejito, pues sí, eh, Dross, Dross y yo somos de la generación, así que ya saben, ni modo, les acabo de revelar mi secreto. Pero yo te agrego el colágeno. Yo te pongo colágeno ah, Ok, ok, ok Bien, vamos a seguir este, con el tema Vamos a seguir con el tema ¿En dónde estamos? Eh, ah, estabas hablando sobre otro monstruo, ¿no? Que estabas, que estabas platicando De otro monstruo A, a ver. ver Este ya hablé, este ya hablé El lobo toro el Lobo Mira, alguien aquí nos mandó un WhatsApp. Déjame ah, ver. mira que la gente está preguntando por el precio del monito. Hola, si ¿sí se puede. Sí, mira. 250. 250. Autografiado por Andrea, que es la creadora, y yo te mandaré un librito. Sí. Un libro de criptozoología de, este, de regalo. Y más te preguntaron por ahí también, entraron ¿Sí? en otros mensajes. Sí. Bueno, ahí está. Si lo adquieres, te mando un librito de regalo de criptozoología y este, la figura. Sí, está el, bien. ¿Cómo es el pago? El, y el mapping de la lenguita ¿ya este, lo vendiste? ¿En un ratito? Oh, no. Ese es el que me voy a quedar. En un ratito <risa> te mando wow. la tarjeta. ¿Tú, tí, otro. ¿Tú bien, con la lengua, así por fuera. hacen mapinguares el que quiera sí mapinguares y Andrea me ha estado haciendo varios críptidos, eh varios monstritos estoy muy contento porque eh, pues no hay figuras sobre criaturas como estas y sí. entonces Andrea me ha estado haciendo diversas figuritas no se los hemos enseñado no, no lo mostramos pero ya me llené de monstruitos que están muy padres. ¿no? Y, si, los ¿Y si se escribió que quiere uno? Pero que ya tiene los libros. No, pues se te hace la figurita, Isis. No, tengo tengo no... otra figurita. Mira, aquí tengo ¿Sí? tres. Si lo quieres, se te manda la figurita nada más. Aquí está. Ahí el... está uno con la lengüita por fuera. Ahí está el otro Mapinguari. Solamente había, solo había tres disponibles, pero el otro es el mío. Dos. Diferentes. Estos me los hizo Andrea, así que uno es mío, y los otros dos, pues, sí, los podemos los podemos compartir. Mm -hmm. <risa> Dice Stargate: eh, Yo tengo 38, tu audiencia está vieja, Oxlac? Ya sé, o sea, sí me entienden los chistes, si <risa> sí, este, entienden mis referencias porque cuando hablo con los chicos que, que trabajan aquí conmigo, pues no, no me entienden nada, no se ríen de mis chistes, no entienden mis referencias. Luego mañana les mostramos, bueno, ahorita vemos si les mostramos otros monstruitos que me ha hecho Andrea. Por ahí están pidiéndolos, pero ahorita que se acabe la transmisión, ahorita les escribes a todos los que quieran. Sí. Y se les hace, no importa, si se acaben, pues se hacen los monstruitos. No se hacen nada. los monstruitos. Mm -hmm. ah. Y se hace también cualquier criptido que quieran, eso sí. No pasa nada. Tengo críptidos en venta también. Eh, no tienes más de 33, Ox, no mientras, dice Marcelo Tapia. Uh -huh. Yo tengo 26, ahí voy para allá, dice Richard en Arteaga. Neta, no parece de esa edad, dice Fernando. Este, sí, me quito la gorra y, y ya no tengo cabello. <risa> no, sí tengo. No, no tengo. Bueno, ¿en dónde estamos? Bueno, dice el lobo toro y este intenté. Buscar por todos los medios la imagen, el, el dibujito o algo. y El lobo toro tampoco está. Y no está. Dice también estaría bueno hacer un... El lobo toro. A ver, cuéntanos la historia. historia. Dice... Eh, un ejemplo de la asimilación del ganado dentro de las tradiciones nativas es el mito del chupeitoro o lobo toro. Algunos lo escriben como que peitoro o lo, y toro. Lo, o lo escriben lofo, toro. El chupe toro, le vamos a decir, el chupe y toro me, me parece que es más atinado. Uh -huh. Chupe y toro. Y, es, dice, es curioso que los mapuches adoptasen las palabras españolas lobo y toro para referirse a esta criatura. ¿Cuál sería su nombre original antes de la conquista? Tenía el porte de un toro y largo pelambre, como la del ganado del lago argentino. Bramaba y aullaba como un lobo, pero sorprendentemente era herbívoro. Se lo encontraba en toda la Patagonia. Quizás este extraño híbrido se inspirase en los grandes perros europeos o una variedad extinta del lobo patagónico. También podría tratarse de alguna especie bovina autóctona. Dice que el chupé y toro, Y están hablando de que esto ya se, se mencionó. A partir de la llegada de los europeos, es decir, ya la palabra lobo y toro fue eh, eh, incluida ya por los europeos. Entonces, por la descripción que, que contó Andrea, uh -huh. me parece que pudieran estar hablando del perro bulldog. Se parece. ¿Verdad? Dice, sí. un toro grande que mata a tigres y leones, famoso por sus cuernos igualitos. Ah, no. Dice la... que tiene sí. cuernos. Sí, sí. Entonces están hablando de un pisonte o de un búfalo. A ver, cuéntanos cómo es. Sí, suena como a búfalo. Y o... lanza piedras, dice. Ah, cabrón. Mm. <risas> o imagínense lo otra vez parado. Entonces, yo sé piedras, que... Porque dice que es de largo pelambre. Ese es el mismo de hace rato. Tenía el porte de un toro. Peludo. Bramaba con, con y arrochaba como un lobo. Brama. lo parado. Pero era herbívoro no carnívoro, no come carne pues esto, imagínense un este, un toro peludo, negro parado de largo pelo Sí, sí, exacto o sea, lo mismo que la armadilla mata, mata tigres y leones mata tigres y leones, pero no es carnívoro parece y, adivinanza, y tiene unos cuernos como de como lanza, así bien puntudos Ah, qué Eso es tan raro, los mapuches sí se drogaban y lanza, y lanza piedras y lanza piedras, como los Changos. Ah. Uh, es, es cosa un... más rara de animal, o sea, sí. como un toro. No, sí, pues sí, ese sí está raro, es como un minotauro. Pues, Puede ser sí. como un minotauro, ¿no? Pues sí, sí como un minotauro, suena mucho. A un minotauro tiene cuerpo humano, peludo. Y aulla como lobo. Aulla como lobo. Tiene cuernos. Sí. Y mata tigres y qué más. Y tira piedras. Y avienta piedras. Y es herbívoro. Como un minotauro. Uh -huh. Sí, como un, como un minotauro. Sí. Qué, qué cosa más rara, ¿no? Sí. eso pues no se lo trata como de imaginar? Sí. Sí, un minotauro, dice Javier Medina. Sí, exactamente. Sí, sí. sí. Parece mi vecina, dice Fernando. <risa> ¿De qué? Acá dice algo. Dice: ni Sansón podía adivinar. Ni Sansón ponía adivinanzas tan difíciles. Ni Sansón. Eh, una loba en el armario tiene ganas de salir. aún uh, Esa es la de Shakira. Exacto, es un minotauro. Sí, sí, me, me pareció que la descripción es a un minotauro. ¡Qué sí, raro! Sí, sí, es raro. Fíjate: tenemos dos descripciones de animales patagónicos. Uno que es muy como un dragón. Y el otro como un minotauro. Uh -huh. Qué raro, ¿no? Fíjate sí. que acá en Norteamérica no tenemos alguno que parezca minotauro, no hay. Uh -huh. Está el hombre carnero en Estados Unidos, uh -huh. el Wat eh, pero con esa de, de esas dimensiones, no. Y tampoco hay dragones. Bueno, sí, uh -huh. sí, pero que no arrojan fuego. Entonces, está raros los animales patagones, los, las criaturas sí. de esa región argentina. Alexa, ¿qué cubre la Patagonia? De acuerdo con un colaborador de Alexa anses la Patagonia es una región que abarca el extenso extremo austral de Sudamérica, que comparten Argentina y Chile, con la cordillera de los Andes como su línea divisoria. Ok, la Patagonia es Argentina y Chile. Ok, ok, eso es lo que... No tenía bien claro. Entonces, si sí, comparte Chile y Argentina, la Patagonia. ¿Y si es bonito? Porque dicen que es muy bonito. ¿Será que sí? Ah, Tierra de Fuego es donde dicen que está bonito. Pero también no sé a qué se refieren si está bonito. Porque es frío. Está congelado allá. Pues sí, sí. sí. pero está, está pero, pero se ve bonito. O sea, sus, sus, sus paisajes o cosas así, ¿no? no es no que visto... yo que sepa está como congelado, porque incluso los patagones, en las descripciones de estos gigantes que habitaban la región de la Patagonia, eh, los describían con, con pieles de animales, o sea, se cubrían del frío, hace mucho frío en esa zona. Sí, sí, sí, hay nieve y eso, frío, sí. Pero, pero, pero sí he escuchado gente que dicen que es hermoso, que es un lugar muy bonito y así. Tierra del Fuego, sí he escuchado lo mismo. Alexa, ¿es bonito la Patagonia? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Ansels que he traducido. La Patagonia argentina es famosa en todo el mundo por sus paisajes, vastos bosques, reservas naturales, parques nacionales, glaciares y vida silvestre nativa. Se llama Patagonia una región que combina muchas provincias y todas ellas tienen diferentes atractivos. Ah, oh, wow. Porque sí, oh. sí. Sería es bonito como mucho conocer. naturaleza, ¿no? Uh -huh. Sería bonito conocer. Entonces, pero... por eso sí, sí, sí. No me acuerdo qué amigo fue a la Patagonia, déjame acordar quién fue, que nos pueda platicar sobre una eso. O Así sea, él dice que no es una zona muy turística. Qué chévere. Sí, creo que Luisito Comunica ya ha ido a la Patagonia. Uh -huh. Deberíamos de ver unos videos de Luisito Comunica, seguro ya fue a la Patagonia creo que sí, sí ya fue otro, a la otro dicen que es el, también el salar ¿no? el de Juni en Bolivia No, ese, ¿es Bolivia? El, ese salar de Juni está en Bolivia Ajá. dicen que también es muy bonito sí, sí, sí bueno, tengo otro se llama hombre y mujer culebra hombre y mujer culebra ¿ok? Sí. mira dice Catrina, bosques de arrayanes oh. de arrayanes o sea, arrayanes son árboles, ¿no? supongo sí Uy, oh, son bosques, o sea, debe ser uff. Bueno. Dice: Tienes que ver a Lethal Crisis Antártida. Ándale, Sarakai, exacto. Mm. E ese video puede estar bien para conocer de Lethal Crisis Antártida. Ok. Sergio mil 2022 dice: otra busca los libros de Buenos Aires es leyenda. Recopilan mitos urbanos de fantasmas y criaturas extrañas, demonios y otros. Eh, no, lo voy a dejar. Dice. Lo voy a dejar ahí para ver qué hace. Nada más. Uh -huh, uh -huh. Okay. Dice: hombre y mujer culebra. Además de estas víboras zoomorfas, hay una variedad humanoide que puede encontrarse entre la gente pehuenche. ¿Sí se dice así? Pehuenche. Pedinche, okay. ¿no? La gente como, como yo. <risa> la gente pedinche como yo. <risa> Pergüenche, Pergüenche. Ok, ok, ok. Establecida en las faldas orientales de los Andes en la provincia de Neu Neuquén. De Neuquén, Neuquén, Neuquén, Neuquén? Argentina. Neuquén. Neu... Yo digo Neuquén, pero al es? ser Neuquén. Neuquén. Yo siempre dije Neuquén, pero es Neuquén entonces. Berta, Berta Kostler recopiló el cuento del hombre culebra narrado por el cacique Curruinca a mediados del de siglo XX en San Martín de los Andes. Esta era una criatura que vivía en el lago Nontue, que era solo la mitad de un hombre, ya que la otra mitad era el cuerpo de una serpiente muy grande arrollada debajo de la otra. Kostler también registró otra historia nativa acerca de una mujer culebra. En este cuento, un joven mapuche destruía implacablemente todas las culebras que se le cruzaban, hasta que un día, a ver si lo, te... ay no, se me perdió. Bueno, uh, uh, hasta que un día, perdón, una doncella rubia sería otra variedad, emergió de las aguas del lago Meliquina y ganó su confianza para luego repentinamente alterar su forma y convertirse en una gigantesca serpiente que se enrolló alrededor del infortunado hombre matándolo. Este lugar es conocido hasta el día de hoy como Arroyo Culebra. Oh. oh, Alexa, ¿dónde está el Arroyo Culebra? El Arroyo Culebra es un río. Es un río. Sí, ¿Pero, ¿Pero dónde, dónde? está? Uh -huh. O sea, y, y, y este que estabas describiendo, o bueno, que describió eso, que era un explorador, investigador, eh, naturalista. ¿Cómo dice es que se llama? Eh, dice que fue por. Eh, Berta Kosler, o sea, era una mujer. ¿ves? Berta Kosler Berta recopiló, el, recopiló el cuento del hombre culebra oh. narrado por el cacique Curruinca a mediados del siglo XX. O sea, se lo contó un cacique. Oh, sí, sí, pero de los mapuches o de qué? No, de otra, otra etnia, ¿no? Dice de los, de los pelinches, de, de, de, de, de, de, de la etnia de los pelinches. Sí, yo dije eso, sí, pehuenche, pehuenche. Ah, de los pehuenches, ok, los pehuenches, es una leyenda, una historia de los quehuenche, pehuenche, pehuenche, ok, interesante, un hombre y una mujer culebra, conozco muchos culebras y mujeres culebras también, pero yo creo que se refería a una especie diferente, allá los quehuenches. En muchos lados de, del mundo se habla de serpientes, mujeres, serpientes, más mujeres, no sé por qué son más mujeres las serpientes, eh, de que hay víboras, de que hay mujeres víboras en el mundo, sí las hay, no sé si en la antigüedad de verdad existieron y sí, se no extinguieron, eso, ¿no? uh -huh. pero bueno, hay mucha mitología con respecto a, a mujeres con cabeza, de serpiente. No, digo serpientes con cabeza de mujer. Hay muchas víboras. Culebras. Un chingo de culebras. Culebras y víboras. Sí. Ok, pero Epecuen es el lago, no recuerdo, dice. Ne Neuquén, Neuquén, dice Fernando, sí, sí, sí. Neuquén, sí. Pero Epecuen es el lago, no recuerdo el nombre de la ciudad, ok. Eh, Venenosas nos dice, dice Katrina era una metáfora porque son terribles, dice Marcelo Tapia, la medusa, la medusa dice Xavier, Xavier Medina, Flavio debe de tener, Flavio en Brasil debe de tener otra historia de, de mujeres, mujeres serpientes, oye, le hubiera preguntado a Flavio sobre qué opinaba de que Dios los va a castigar por, por representar a, a Jesús derrotado en el, en el carnaval, ¿no? Oye, sí, sí, se, sí debemos preguntado. Deberíamos haber preguntado que, que, que qué piensan sí, de que Dios los va a castigar. Sí, eh, no sé, yo creo que ellos lo ven ya muy normal, ¿no? Cada es... año tienen como su, su, su carnaval, entonces... Pero ya que y... lo ten, ya tenemos a alguien de Brasil pues podríamos haberle que, preguntado. Que nos explicara, claro. Ahora después que hablemos de otra cosa de Brasil, hacemos un programa especial de Brasil para que Flavio hable. Muy bien, entonces la mujer y el hombre serpiente. Aquí en, en Veracruz también existe la historia de una mujer que es una leyenda, se las tendría que contar bien, pero se trata sobre una mujer que pide que la ayuden a cruzar un, un puente, una parte... Que la, que la lleven en la espalda, que la carguen, pero que no volteen a verla, que si alguien voltea a verla, esta se convertirá en serpiente oh, y verá que lo que va cargando es en verdad una serpiente. Entonces, no sé por qué estos cuentos se repiten de culturas, de civilizaciones, en diferentes tiempos, en diferentes regiones, pero la serpiente y la mujer es eh, muy constante, Sí. Hay algo en la historia del mundo, incluso en la Biblia habla sí, eh. de la serpiente y la mujer. La ¿Quién sabe qué habrá? Eh, es una memoria, estaba hablando con Jorge Luis Zucdorf, de que nosotros tenemos una memoria ya eh, de, de inicio de la creación, tenemos una memoria en la cual ya tenemos símbolos, ya tenemos seres, ya tenemos referencias y una que a todo el mundo, que todo el mundo hace referencia, es sobre la mujer y la serpiente. ¿Por qué? No sí. lo sé. Pero tiene que ver ahí algo, algo extraño Siempre, ¿no? en nuestra memoria. Uh -huh. Siempre, y donde, ¿no? donde pongas a un ser humano, de pronto va a salir que la mujer y la serpiente, que sí. Dios, o sea, ya lo traemos nato. Tenemos ya nato algunos simbolismos. Y hay tribus, hay tribus que, que, que la tienen así, como la serpiente también, no solo esta que conté, si no hay otras tribus, por ejemplo, en Colombia también tienen a una como la serpiente, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Una mujer serpiente? Sí. Eh, también creo que la yacumama allá en Perú es que es una serpiente gigantesca. Me parece que también viene de una leyenda de una mujer que se convirtió en la yacumama. O sea, hay algo raro mm. entre la mujer y la serpiente. No sé qué relajo ni qué pleito traigan, pero siempre ahí andan... Este hablándose de ambas ambos símbolos o ambas presencias. Muy bien, vamos a pasar. ¿Tienes otra historia más? Eh, no, ya. Ya has terminado, que ¿no? sí, el libro no claro. ha terminado, ¿no? Aquí. Claro que en el libro hay más, sí, claro. Pero pues esos fueron los más bonitos y como que los que más me los gustaron que más. Y que eran así como bien raros, pero pues ahí buscar que también hay otros. Fíjate, aquí aparece el abuelito y el cuero también. Al cuero. Hemos eh, visto en mi eh, canal. Yo, yo no sabía, perdón que te interrumpa, yo sabía que el cuero era de allá. El cuero es chileno, pero no sé mm -hmm. si la región ya sea Patagonia. Aquí si, si menciona que el cuero es de la Patagonia, entonces sí, el cuero es chileno. Cuenta a ver de dónde es. A ver. Bueno, el cuero, como ya lo han visto en mi canal de criptozoología y también en este canal, hemos hablado de él. Es una criatura que está en los ríos, está en los lagos, que parece, que le llaman el cuero, porque parece la salea de una vaca. ¿Sabes qué es la salea? El, ¿Y la piel? La piel. Uh -huh. La piel de una vaca. Tiene la misma, los mismos colores, es una piel de vaca, que se come a las personas, que de pronto si alguien se mete, un animal o se mete una persona al río o al lago, este cuero las ataca. Eh, ¿hay ¿Tienes un, un, un dibujo que nos puedes mostrar sobre el, ¿El cuero? ¿El cuero? Uh -huh. Del cuero sí, pero el del libro me gustó bastante porque aquí ah. ponen al cuero, en Google ponen al cuero muy diferente, ¿no? Sí, bueno, el cuero de acá sí está ex extremo, yo no sé quién hay, dice boceto del autor. Voy a leer, voy a leer lo del cuero, mientras Andrea pone la imagen acá. Katrina nos mandó un link, lo voy a ver, Katrina, gracias, lo voy a checar. Y bueno, dice aquí, eh, ¿qué es el cuero? Eh, los indios a menudo hablaban sobre inmensos animales acuáticos que ellos habían visto de tiempo en tiempo. Desde entonces muchos han inventado vincular a un abuelito con el mito mapuche del cuero, pero como veremos a continuación era una criatura muy distinta. El cuero también conocido como la manta o la manta del diablo era una creencia mapuche que debía su nombre a su apariencia semejante a la de un cuero vacuno extendido. Su nombre en lengua mapuche es significa cuero y espíritu maligno. ¿Qué es eso? Así, yo, yo leo también Mapuche. Pero hay que leer bien. Tú, yo leo Mapuche, así dice. Aunque también se lo conoce como cuero del lago. El cuero vive en ríos y lagos, pero también se lo puede hallar en el mar. Prefiere los lagos pequeños y oscuros. Juan Ignacio Molina lo describió a fines del siglo XVIII como un antropófago monstruo lacustre, que era casi circular como un cuero bovino extendido. Sobre el contorno de su cuerpo tiene filosas garras y se dice que su cabeza tiene tentáculos y unos rojos ojos saltones. Su boca debajo del cuerpo, en su centro, parece ventosa y a través de, los chupa de, los, eh, y a través de él chupa los fluidos corporales de sus víctimas matándolas. Anfibio sale del agua para esconderse tendida en las playas donde captura a los hombres y animales que caminan sobre él, enrollándose alrededor de ellos para sujetarlos con sus garras y asfixiarlos. Luego arrastra a sus víctimas hasta el fondo del lago para devorarlas. Los nativos mataban al cuero arrojándole cactus o arbustos espinosos que cuando eran nacidos por el animal lo perforaban causándole la muerte. Lechman creía que el mito del cuero se originó en un animal real, una especie de calamar, sepia tunicata, que puede crecer hasta una longitud de 1.2 centímetros, sin incluir el largo de sus tentáculos. Según Molina, era una especie de manta de rareza monstruosa, o quizás un calamar con uñas semejantes a las de un gato. La sepia ungiculata, nombre en latín significa calamar con uñas. Estos calamares gigantes, también conocidos como taningia, danae, pueden medir hasta 2 metros de largo y están armados de un doble orden de anteojos, o de arteojos o uñas agudas, similares a las del gato, que se retiran como estas en una especie de vaina. No hay registros escritos de los mapuches que hayan informado sobre cueros en el lago Nahuel Huapi, pese a que sí han sido recogidas versiones nativas sobre cueros en otros lagos patagónicos. El primer informe data de 1922, y bueno, la historia sigue sobre el cuero. Muy interesante lo que acabamos de leer: la imagen del cuero. La están viendo en este momento. Imagínense lo parado. Exacto, y dice. Imagínense el cuero parado. Ajá. El cuero. Dice Fallingwood, objetivamente la descripción es como una mantarraya, así. Sí, sí, es como una mantarraya. ¿El cuero qué? Se, se lo imaginen así como lo estamos viendo, pero parado. Es también peludo. Eh, <risa> tiene mm. unos tentáculos, pero parado. Entonces, imagínenselo también. O sea, No sé por qué los mapuches, todos los, los animales se los imaginaban parados. Ahí hay otra imagen de otro cuero. ¿Hay imagen de otro cuero? Pero me gusta la del libro. Ya los quisiera ver en este cuero. A ver, ¿dónde está? Ahí hay otro, otro, otra imagen. Ah, sí, cierto. Que sale del agua así como que... Ya los quisiera ver en mi... En mi... Pellejo. <risa> sí, ya los quisiera ver en mi pellejo. <risa> mm. <risa> ok, ok. Nada, nada. Me de un chiste. Son chistecitos. Son chistositos. dice... ¿Cómo se llama? Franco Escamilla. Chistecitos. Chistecitos. Aquí está, está otra imagen del cuerejo. Este es el cuerejo. Es una ilustración. Sí. Y vemos cómo el cuerejo tiene como... Pero a este sí le ponen varios uñas. ojos. ¿no? exacto. Le ponen varios ojos y uñas o dientes bajo, pues bajo esta salea. Yo haría cuero. ese crítico diferente, yo no le pondría así como la, simila, la similitud al, al, al, a la mantarraya, porque hay unos que agarran con la mantarraya. Para mí sí. el cuero es como diferente, como un pedazo de cuero, pero... De hecho, le, tú, no le pondría los ojos así saliendo, sino De hecho, Andrea, Andrea hizo al cuero y también está en venta. No lo habíamos planeado, pero pues ya que lo cuentas, pues sí muéstrale ese no, no sé. No, iba a decir, pues ese cuero. El cuero. Les voy a mostrar el cuero. No les muestres nada. Tú no muestras nada. Muéstrale el pellejo. Muestras la figura está allá, mira. No sé, amor. Allá, allá. allá que les muestres el cuero pellejo dónde está ahí yo les voy a mostrar el pellejo el cuero el cuero es este también está en venta una obra también de nuestra artista plástica Andrea Ocampo aquí lo tenemos es una raya peluda es una raya peluda ahí está el cuerejo para los que sean de Chile, para que vean, para que lo disfruten. Está en venta al cuero. Está en venta al cuero. Ahí está, otra obra de Andrea. Aquí, aquí ponemos al cuerejo. Vean, ahí está, tiene los ojos, tiene su salea como de una vaca. Y también tiene boca, ¿eh? ¡Oh! Con los afilados dientes, vean. Parece oh, una vaca, sí. Oh, <risa> siempre siempre oh, he dicho que nos copiamos de la que está ahí, pero sí, parece una vaca cuero. Sí, vean qué bonito el cuero. Así que llamen ya, llamen ya si quieren el cuerejo, 250 pesos también. 250 a la una, 250 a las dos, el cuero con todo y sus dientes. Va firmado, va autografiado. Está <risa> chido, no, no estoy vendiendo el cuero. Ah, yo quiero mostrarles la cabecita. Le estoy, le estoy vendiendo ¿La, el cuero? la cabecita. También les vamos a mostrar la cabeza ahorita. Les ya vamos a quiero. mostrar la cabeza también, por si a alguien se le antoja tú, comprar. ¿Qué? Tú vas a mostrar la cabecita, yo no. Pero tú ya tienes el albur Ya, pues estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. A ver. O sea, el cuero ya está aquí, el cuero. Este no tiene nada que ver, pero les quería mostrar mi cabecita. Ok, Andrea también hizo esa. Este... Pero no se ven las paticas. Ah, ah bueno, ya, bueno. las manitas ahí. Andrea también hizo esta escultura. Es una cabeza china. ¿China? ¿China japonesa? Sí, es, es un, un chino japonés que inventó la confusión. ¿Cuál cuero vende? Ya lo quiero ver completo Osla que está mostrando la cabecita Tampoco es albur, dice Me agarra bajada en la cabeza de Awitz Pues sí, esta es otra escultura Para que si alguien la quiere tener En su oficina En su habitación En su Ajá. sala Es de una muñeca japonesa Vintage Es vintage eh, Que tiene una ornamenta <risa> Dorada, las manitas son de este de esa porcelana, manitas de porcelana, cabeza japonesa vintage y ornamento dorado. Es un ornamento Ajá. para toda aquella gente que se cree que le guste lo tenebroso, exacto, que le guste lo lo, gótico, cosas y raras, y... lo paranormal, lo extraño que no quiera tener los clásicos este, adornos en la casa, que quiera tener adornos raros, extraños, que la sí. gente entre y que pregunte, uy, qué rara cabeza tienes, y tú sí, sí, está bien pelona, y tiene los ojos como rasgados, pero mm -hmm. es mi cabeza, ¿no? Sí. Que te, que te camine en la noche esa cabeza. Sí y bueno hemos, tenemos gran variedad de artículos y de animales y de criaturas que no Así. se los hemos enseñado ¿por qué no hacemos una, una transmisión mostrándoles Usando las cosas todas las cositas, verdad sí. sí pero todas las cositas que hacemos porque este ya lo agarramos como como un hobby como una... pues haciendo arte haciendo cosas raritas padres a mí me encanta ya formar monstruos y crear monstruos y eso es lo que hacemos en la tarde, ahorita que termine la transmisión vamos a hacer monstruos también o sea, no, no bebés no no estoy ref haciendo referencia a ser bebés ¿no? vamos a ser monstruos con, con partes si ustedes tienen partes, tienen cabezas manos, yo estoy patas. haciendo un nombre mosca si tienen pedacería de muñecos regálenoslos nosotros los eh, formamos arte y la verdad no es, pues, de mi arte a su arte prefiero mi arte que es mucho más eh, creativo. Siento que, que tenemos mucha creatividad, creatividad y verán qué cosas tan padres hemos hecho. Mira, y si no es por se, nada. y si se está preguntando que dónde pueden ver una galería. Y si ves, mamá, yo te digo Ya tenemos la, la, la página. Donde pueden ver todas esas cositas. Vamos a tomar las fotos y vamos a subir... Hay que hacer un Instagram, ¿no? Sí. sí. Un Instagram de las cosas que hemos hecho, porque también luego las vendemos y... Y ya no las tenemos para fotografiarlas y compartirlas. Entonces, sí, yo creo que vamos a. Voy a hacer. Sí. Tengo un tengo un Instagram ahí que no uso. Vamos a usar ese Instagram y la página de, de Facebook ya yo la tengo, tengo. Yo tengo el Instagram de las fotos de esas raras y todo, que también se venden esas fotos, porque no usamos ese Instagram. Ah, mira, esto está muy padre. Es ah. esa, ahí podemos subir todas las fotos de las muñecos raros y todo. Sí, miren, estas también son obras de Andrea Ocampo, las. Las fotografías son reales y, pues, de su arte a mi arte, prefiero mi <risa> arte. Eh, y ahí está, también están a la venta, ¿eh? Las fotografías monstruosas. Sí. Todas estas estarían en la casa de los monstruos, en la casa de Drácula, en la casa de los góticos, en la casa de toda la gente que se extraña. Estas fotografías estarían ahí. ¿ten sí. ¿Tenemos más? Sí, podemos usar ese Instagram ahí, poder subir todas las fotos para que vean. Mira, aquí Aquí este. la mayoría me sigue en ese Instagram de las fotos, entonces se pueden subir ahí eh, para los muñequitos y eso que estamos haciendo. Y bueno, tenemos más. La verdad nos tardaríamos en estarles mostrando todo el arte que Andrea hace y las cositas raras que, que yo me pongo a hacer también. Y la verdad me he sentido muy, muy contento de hacer cosas raras. Me gustan los monstruos, las criaturas extrañas, lo y misterioso, lo paranormal, lo aterrador y pues todo eso. Yo sé que a algunos de ustedes también les gustan todas estas cositas raras. Y bueno, eh, estamos llegando al final de esta transmisión, al final de este podcast. No hemos terminado nada, ¿no? Ni un 20% de lo que es el libro de Monstruos de la Patagonia, será que a, a, a vamos a hacer una segunda transmisión después, una tercera inclusive, y mañana les tenemos un nuevo capítulo en Relatos Oscuros. Tendremos un nuevo tema que seguro les va a encantar, les va a gustar. Ah, sí. si, si, si ustedes quieren, podemos enseñarles las cositas que hemos estado creando. Podría ser, pero si no, pues les tenemos... Un tema para que nos acompañen mañana en la noche, mañana, hacer, jueves, ¿no? Podemos compartir todas las figuritas, puede ser mañana o pasado mañana, ah, pasado mañana y mañana, pues si quieres hablamos del tema, o sea que tú dijiste de coincidencias, puede ser chévere. ¿No? Podemos hablar de un tema mañana, sí, porque mira antes de que se vendan las cosas, porque fíjate, esa muñequita, es que está bien padre, porque la verdad, estas cosas las vamos a buscar así a las chachas, a donde vendan basura. <risa> a donde vendan basura vamos a, sí. a comprarlas y después eh, nosotros las armamos y creamos cosas bien padres y, sí. y las tenemos aquí nos estamos llenando de cosas monstruosas y pues las tendríamos que compartir puedes traer la muñeca para el que la vea Ay, sí. Sí. la última llamada mientras tanto hola buenas noches quién habla <risa> hola hola buenas noches Hola, hola. ¿Qué? Saludos, ¿quién habla? Hola, hola Gabriel. Gabriel, ¿de dónde nos hablas, Gabriel? Desde Chile. Desde Chile, mi hermano, bienvenido. Saludos, ¿tienes alguna historia patagónica? Sí, la verdad es que estaba viendo el video y vi lo, el cuero. Ajá. Resulta de que acá, cerca donde digo yo, aquí, cerca de línea del mar. Hay una laguna, Sausalito, que aquí sí. dicen que se aparece esa mancha, ese, ese cuero. Sí. Sí, el Saus... ¿Cómo se dice el lago? La laguna del Sausalito. Sausalito si lo Laguna. Voy a buscar en Google. Mm -hmm. Googlealo. De hecho, yo te mandé por WhatsApp, te mandé la información y... que oh, okay, recién me mandaste la información. Sí. Una foto. Oye, Tú has ido a ah, una foto, a ver, vamos a ver para compartirla. ¿Tú has ido al Sausalito? Sí, eh, es algo grande, con muchos árboles y queda como bien apartado de la ciudad. Eh, es cerca ahí está el estadio, el estadio de, de línea del Mar, donde se hace el especial de vino. ¿Cómo es tu número? Porque ah, yo ya te encontré, ya te encontré. Aquí estamos viendo la foto del Sausalito. Bueno, esto es como una foto que hace referencia a que está ahí el, el cuero, ¿no? Claro, se refleja ahí algo extraño en el mar. No es muy claro, no es en calidad completa, pero... Oye, no las, ver algo ahí. las personas allá en Chile todavía creen en la existencia del cuero, si es como una criatura que la gente tiene cuidado, por ejemplo, al entrar a los a los cuerpos de agua. No, lo que pasa es que de repente tú tiendes a ver unas sombras cuando sobre todo en la época de, de invierno Sí estos salen cuando hay humedad en el ambiente Ok, ok Y bueno, ¿hay algunas historias de que el ganado o perros hayan sido comidos por el cuero? Dicen que eh, cerca de ahí hay patos Ajá. Aves. Y que a veces se desaparecen extrañamente. Ok. Ok. ¿Tú vives cerca de esa, es... de esa región? Yo estoy en la región de Valparaíso. Estoy en una ciudad que está cercana a Viña del Mar. Ok. Cuando dicen Viña del Mar, me, me suena como a fiesta, como a baile, como a alcohol, <risa> mujeres. Sí. Es como podría decir, se río de Janeiro. ¿verdad? Ándale, algo así. sí sí es así, Viña del Mar. Exacto. Ah, ok. Sí, aquí se celebran <risas> muchas cosas. Ok. Ok, no, no conozco. Yo también. Ajá, dime, dime. El Caleuche es ah. una leyenda también muy conocida en Chile. El Caleuche. Ese no lo, no lo sé. ¿También es de la Patagonia, el Caleuche? No sé si de la Patagonia, pero es del sur de Chile. Se aparece un barco eh, fantasma. Ah, ¿el caleuche es un barco fantasma? Claro, se aparece cuando hay neblina en el mar. Oh, oye, ¿y por qué el caleuche? ¿Qué significa caleuche? El caleuche eh, tiene un significado mapuche, me ah. parece. No soy muy interiorizado en eso pero me parece que es algo referente a lo que es nuestros antepasados. Ok, es, es raro porque los mapuches eran un pueblo étnico e y los barcos no tenían que ver con los mapuches solamente por la conquista, solamente por lo que hicieron los extranjeros con los mapuches, que fue terrible lo que los hicieron, los, los llevaron como animales a Europa, a mostrarlos como, como si fueran animales claro, como, como, así como lo que te decía yo, es que el caleuche es una palabra que le pusieron los mapuches al barco fantasma. Ajá, ¿Sí? ok. Es una forma de, de llamarlo, de, de nombrarlo. Sí, aquí dice alguien que es como el barco este, el holandés errante, ¿cómo se llama? Sí, el holandés errante, que es de un barco también fantasma. Claro. Okay. Eso te puedo decir por mi voz Larry. Ok, interesante mi hermano, qué bueno que viste la transmisión, o sea, ¿tú siempre ves la transmisión o ahorita apareció claro. de pronto? Ahora me apareció y eh, pude captarlo porque estoy trabajando en este momento. Ah, excelente, pues sí estábamos hablando precisamente de la Patagonia y estamos hablando de las criaturas, de los monstruos patagones y el cuero pues claro. eh, tuvo que salir ¿Y lo representando último? a Chile. Lo último que podría decirte es que también te interiorices y busques el culebrón, que también es un monstruo de aquí también, que se aparece, dicen que cuando hace mucha calor, pero en el área seca de Chile. O sea, ¿me estás diciendo que me busque el culebrón? Claro. ¿Me, me ¿Busco el culebrón? De... El nombre, el culebrón, ah. se denomina acá... Es como un hombre culebra. Ah, que busque, que busque el culebrón, o sea, la palabra. Claro, la palabra culebrón que es un monstruo, ¿cómo le llamas tú? Sí, sí, sí, un monstruo, es un críptido. ¿Qué hace ese culebrón? Se come los animales, los perros. Oh, es una, es una culebra grande, es una serpiente grande. Claro. Un hombre, un hombre serpiente. Oh, un hombre serpiente, el culebrón. Oye, vale, suena interesante. Un día vamos a hacer otra transmisión específicamente de Chile porque también sí, tiene mucha sí. fauna extraña. Sí, somos extraños también los chilenos. Oye, ah, ¿y también hacen como muchos libros de estos temas de misterio? Eh, no, no mucho. Solamente lo que le gusta acá a algunos youtubers son lo paranormal. Okay. ¿Pareció lo que hacías tú antes? Ok, o sea, ¿estás diciendo que yo ya no hago lo que hacía antes? Al parecer no tanto. <risa> <risa> ¡Qué gacho! Bueno, este, de alguna forma voy a re resucitar lo que les gustaba y vas a ver. Bueno, tienes buena compañía para que puedas lograr hacer algo interesante, ¿no? Claro, claro, sí, sí, me ayuda bastante. Muchas bendiciones. Que te vaya muy bien. Bye. Saludos, que estés bien, mi hermano. Bye. Un abrazo. Adiós, chao. Dice Katrina que si el culebrón también aparece parado, eh, pues imagínense lo parado, gente. Catrina <risa> dijo que ya mandó una historia. Una, una historia, pues ya será sí. la última, la última de esta noche. No sé cuál ah, pero es que nos mandó un video y, ah. y Katrina, no podemos pasar el video por la música. Por la música, Catrina. Pero ese video es para nosotros, ¿no? Es para que lo veamos ya cuando terminemos la transmisión. Porque dice Argentina es diversidad. O sea, está hablando como de la eh, diversidad de las etnias, ¿no? Mira. Sí. A ver, vamos a ver. Sí. Imagínense sí. Al, al culebrón parado, dice Katrina. Aquí está el video que nos mandó Catrina que lo vamos a ver después de que termine esta transmisión, y pues si alguien lo quiere ver, se los voy a poner, o pónselos pon, Catrina, ¿no? Por favor, porque no lo puedo seleccionar, en el chat, en el para el que chat, la gente sí. lo pueda ver. Sí, en el chat. A ver de qué trata. A ver eso, a ver de qué trata. Dice. La muñeca que iban a mostrar, dice. Ah, ah la muñeca, a ver, ¿qué sí, la muñeca? allá atrás lo... Sí, bien. mira, vamos a ver la muñeca. Todavía le faltan cositas, pero... Yo creo que ya está, ¿no? O sea, pues la sangre, el vómito. Vean, vean la cosita que nos aventamos aquí. La, Ustedes pensarán, ese Oxlack y Andrea parecerán conejos. No, nosotros estamos haciendo cositas chidas, cositas <risa> grotescas. Uh -huh. Vean. Se va, se va a brato. Tenemos en pantalla, tenemos la figura número 7, figura número 7 que representa a la exorcista. La exorcista tiene su cama con patas de madera, también tiene su almohadón y vemos a la mujer que está poseída haciendo la pose de la araña. Ahí podemos ver la pose de la araña, una de las escenas que fue quitada fue erradicada, fue censurada de la película porque era sumamente aterradora. Esta es la araña, una representación que tenemos para todos ustedes. Está en venta, 500 pesitos nada más, 500 le cuesta, 500 se va, se va solamente eh, para la República <risa> Mexicana. Aquí quien escriba en el WhatsApp, 500 a la una, 500 a la una, se va, se va con todo y el sello de la creadora Andrea Ocampo. <risa> Sí. Ahí está Está padre, ¿no? A mí me encanta Mira, sí. toda la, toda la, la forma de, de la araña Yo está. cuando duermo mis ocho horas <risa> <risa> Se despierta así A ver, vamos a los más Ahí está la cama más linda que la mía dice, falta el vómito en su pijama pero bueno, sí, falta el vómito y un poquito de sangre en su pijama y eso es todo, y ya listo, está y listo, ya sí. está lista ahí está, gracias a Ghost in the World que puso el link de mi canal de criptozoología para que vayan a ver todos sus criptidos y vamos a poner la página de estas eh, cosas que hacemos de somos creadores de monstruos ahora ¿verdad? sí, sí eh, muy chévere. Muy padre. De hecho, le, le he dicho a Andrea que, que sería bien padre, bien bonito mostrarles cómo es que encontramos las piezas, cómo es que ideamos sí. la, la figura, cómo es que las pegamos, cómo es que las pintamos, cómo es que moldeamos, etcétera, porque se lleva un gran trabajo todo esto. Y para mí es muy, muy emocionante, está muy bonito. Pero eh, sería, sería trabajar de más... Y, Hacer videos es sumamente eh, asfixiante, es muy pesado, es como la producción, de hacer una, un programa, de hacer un, capítulos, etcétera. Entonces, no puedo estar haciendo una cosa y al claro. mismo tiempo grabando, es difícil, sí. pero les vamos a estar enseñando todas las cositas padres que, que realizamos. Y si alguien las quiere, claro que sí están a la venta. Ya cuando, y les digo y les repito, cuando estemos mejor en el canal, cuando se haya solucionado lo del algoritmo cuando seamos mucho más en las transmisiones que haya más superchats y todo eso, con mucho gusto serán eh, donaciones para todos ustedes porque me encantaría que tuvieran sus propias colecciones monstruosas de cosas raras no sé, no sé por qué quiero llenar las casas de cosas raras, <risa> pero quiero llenar las cosas, Hay gente que las gusta casas mucho. de cosas raras hay gente que le gusta mucho todas esas cosas bien extrañas y todo, sobre todo los criptidos. o sea, porque hay gente que no los encuentra, o sea, no los venden por internet, sí. ni nada, y por ejemplo, este del, del, del, del animal este que botaba fuego por la boca y todo, no existe, no existe un animal de esos, entonces sí, sería bonito como hacerlos y venderlos. Muy bien, gente, pues hemos llegado al final, una con 13 de la mañana, esto ha sido el podcast o transmisión Relatos Oscuros. El día de hoy hablamos sobre monstruos patagónicos. Así que los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, con otro tema interesante, con otras historias. Esperemos que participen con sus llamadas, con las compartidas, con los likes, con las estrellitas, con los superchats, con las donaciones, con sus todo lo que puedan, todo lo que quieran para que este programa lo hagamos juntos como cada noche. Los queremos mucho. Les mandamos un abrazote. Bye. Descansen. Tengan bonito jueves. Nos vemos mañana por la noche. Y, bueno, durante el día nos vemos en redes sociales. Descansen. Y luego, ¿cómo? Ah, sí, ¿verdad? Ya se te